Ay, Dios mío, Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Estamos felices de tenerle porque él es pieza fundamental de esta empresa. Comunicador, hermano, amigo. Está con nosotros Vladimir Ferreiras. Chiqui, contra todos. Qué gusto tenerlo. Contra todos ¿Sí? eh, los malos y a favor de los buenos. Ah, muy bien. Es un placer para mí estar con ustedes en mi casa, mi bueno. espacio. Este espacio que realmente... Puedo decir que en San Francisco me di a conocer por este espacio. Que nos hace muchísima falta. Claro. Sí. Y las puertas están abiertas. Me encantaría, ¿eh? Pero que, que cruce de vez en cuando por aquí. Como sí, me Como está haciendo ahora, que no había votado. Pero yo volveré más a menudo porque voy a hacer mucha vida acá en San Francisco de Macorís. Qué bueno. Eh, vamos a estar más a menudo en el cigar patio. Bueno, eso espero. Vamos a beber más a menudo. ¿eh? Ah. Hablemos de Contra Oye, Todos. Un, un vino. Nuevo horario, nuevo concepto No, Contra Todos... Eh, Simplemente se traslada para, para acá, para el canal 10 eh, Es un programa de temas políticos, económicos, sociales, culturales, de panel Ahora lo haremos más interactivo porque vamos a tener naturalmente mucho más eh, cobertura Comenzamos este lunes Antes a, era una hora, ahora antes, será hora y media Sí, más cobertura y más tiempo. más tiempo Comenzamos este lunes a las 10 de la noche en el canal 8 de 10 a 11:30 de la noche Una hora para compartir con time. la gente sí. Buenísimo quiero dar. aprovechar la oportunidad para dar las gracias a los ejecutivos de nuestra empresa telenor eh, a julio y a eugenio vargas por porque nosotros y darnos esta oportunidad traernos de allá para acá y hacer buena comunicación interactuar y ser defensor de las problemáticas ayudar a la gente que tiene problemas de eso es que se trata Contra Todos. El espacio de la gente. El espacio de la gente. Siempre lo decía. Eh, una cosa. Tendrá contenido sarcástico, de eso ah. que tú me acostumbraste. <risa> el programa Contra Todos viene estilo Emil, así algo así, like. Estilo que Emil. <risa> Saludos a Emil. Emil, que es un Pero hermano. Una estrella, viene ese con ese estilo pausado, eh, estilo tranquilo, ah. sosegado. ¿Tú? Tú lo conoces, a, Light, a, a, a, en cuyo sentido. objeto fundamental es orientar a la comunidad. Ya. De eso es que se trata, no sé de, esa, de amor, sí. De eso es que se trata contra todo. Vamos lo, orientar a la comunidad y de los temas. Picantes. Ese no era el contra todo que se Es Un contra Light, Light <ríe> más tranquilo aquí. Estimé mil. Qué Pero dime una cosa. Te hice una primera pregunta. Pero abordar los temas que hoy día tiene la sociedad dominicana, no solo sociales, sino políticos, ¿se pueden abordar live? Bueno, yo lo que sí trato es de barnizarlos un poquito con un toque de humor, un toque de sarcasmo, para que la comunicación sea más divertida. No tan ya, seria. No tan seria. Yo entiendo okay, que la comunicación entendí. debe ser... Un poquito más agilizada, más divertida sí, Porque sí. para tú hacer com eh, Comunicación objetiva y seria No tienes que ser aburrido no. Entonces nada. de eso es que se trata Una comunicación espontánea, divertida sí, sí. Con un toque de sarcasmo De sátira, ese es el objeto Para hacer una comunicación diferente Además que es una hora, que hay que mantener a la gente Despierta, sí, por supuesto. activa, a las 10 de la noche sí, sí. A las 11.30 de la noche Ah, por cierto ¿Cuál? Eh, eh, me dijeron que hiciera un media tour Acá Ajá. en Telenor uh -huh. y me dijeron que visitar los programas que más se ven a cada hora. Bien. Ajá. Tú estás aquí en el único programa. Ah. Ay, Víctor Puntiel. Ay, <risa> ah, bueno, ay, bueno. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, que no, tú salgas, ya, no, él no, empieza a... cuando tú sales. Bueno, eh, eh, Vladimir. Es mi hermano. Y yo se María entonces que están en esta misma no, hora. Bueno. Bueno, yo no sabía, ahí me enviaron a hacer un medio. Sí. Visita los medios que más se ven. Más se ven. Entonces, y obviamente, tenía que tú tenías que venir aquí. aquí ¿Cuáles están estas esta hora? Bueno, bueno. bueno. Chiqui. De mañana. La televisión de contenido es un reto, sobre todo para los comunicadores serios responsables, como lo eres tú. Entonces, sabes lo que conlleva producir, que no es sentarse simplemente en una silla y hablar. Tienes una hora y media, entonces tendrá ahora un reto más grande de. Llenar de contenido en especial Así como tú quieres Para los amables Sí, pero el ahora evidente. yo tengo un ingrediente ¿Cuál? Es? ¿Cuál? Que allá no tenía Ajá. allá yo tengo el Aquí yo tengo el respaldo de Telenor uh -huh. De todo el equipo de prensa de Telenor Excelente. De facilidades Que me van a dar los ejecutivos O sea, tendrás un equipo, entre un, entre ellos, equipo un equipo de producción. De, producción. de producción Allá no tenía un equipo de producción Acá Todo sí. eras tú Todo era yo ya. Ahora no es una hora y treinta minutos, Yo. pero es como una producción, con un equipo Excelente. de personas y una plataforma a mi disposición para hacer una, una comunicación con sí. mucho contenido. Correcto. Esa fue una de las, de las cosas que se plantearon para venir acá y para hacer una hora y treinta minutos, que es bastante. Y sabes muy bien que compites en, con televisión nacional. Sí. Local no tiene competencia, pero nacional sí muchos entonces y, y, y hay un, a hay esa un programa hora. A esa hora a las... pero del concepto de tu programa no hay programas de tu, de diversión sí <ríe> mira. no me estás claro este rey, es que es sarcástico. No, no, pero no, de co del sí. contenido de tu Digo, programa... Como ¿no el programa es ahora, es, creo, al Telenor. ¿Cuál, hay un programa, pero ¿cuál nivel, es el programa? A nivel, de nivel de nacional tiene, tendrás muchas competencias. por Los que no hay noticiarios aquí. y los programas Es cierto. De, de, es cierto. Y, y las telenovelas. Pero yo tengo, gracias a Dios, eh, he tenido el apoyo muy de cerca de Warner, la antigua, que me está, está ayudándome bastante y va a colaborar de, muy de cerca también con la producción. Eh, del espacio Y como te, re, te repito Todo un equipazo de producción Que de vale precios. decir que es nuestro productor De mañana Yo lo estoy chantajeando A ver si me lo llevo para allá ya bueno, sí. tío, El pluriempleo Pero no es chantaje Ofrécele y él sí. te dará el servicio Sí, correcto. Además, o sea, es un servicio. además todos, todos tenemos un precio Pero es un servicio <risa> Tú no lo vas a chantajear de que Yo te voy a dar voy esto para ayer, Voy a, voy a ver de qué forma podemos tener. ¿O tú lo hablando. quieres de manera exclusiva? ¿eh? Sí, lo voy a sacar ah, de aquí. Bueno. Ah, ese es tu plan. Sí. <risa> Mira, abordando temas, te voy a llevar a la política. Sí. Mm. Desde hace unos días estoy escuchando que se van dando apagones prolongados en partes del país, sobre todo en Santo Domingo. Los apagones económicos. Y que puede ser unos apagones económicos, pero ¿qué resulta? Yo dije ayer que... Más bien están procurando hacer la plataforma de necesidad de Punta Catalina. Y resultó que salió Marino Collante diciendo que se hace necesario no una, dos. No, y en ¿Qué efecto van a aumentar los apagones en octubre. Sí, para probar y, la planta Catalina. Y así como dice Raquel, eh, son apagones económicos. Y vamos a ver de todo. No solamente en lo que tiene que ver con la electricidad. En un año preelectoral se ve de todo. Y vamos a ver de todo. Y después que se agudice la situación, las largas horas de apagones, saldrá a la luz el Salvador, ¿Quién? que resolvió el problema ¿Quién? de los apagones, y después que la luz se iba, que retrocedimos en el tiempo, volvimos hacia atrás, llegará el Salvador y resolvió el problema, y por eso pediremos todos juntos a unanimidad que... Cuatro años más. No te cuatro. La constitución dice que no. Cuatro años. ¿Qué es lo que tú piensas? Hacer? No, hay un sector que lo va a hacer. Hay que estar preparado. Hay que estar preparado. Hay que estar preparado. Para ver de las intereses. cosas que usted nunca ha visto. Hay una gran lucha. Se va de a hacer todo lo que nunca se ha hecho. El presidente dijo que va a hablar en marzo sobre sus aspecto. Que... Yo entiendo que si él no estuviese pensando en eso. No hubiese dado una respuesta inmediata, de una vez. hubiese dicho que no. Cuando hay sensatez lo hubiese hecho, pero no hay sensatez, porque está poniendo en vilo su partido, su, la democracia, el sistema de partidos. ¿Tú, Francis, tú crees que no debe ser Daniel el candidato? No, no él, él cree que... Disculpa que se voltee. Vamos a, vamos a suponer, el que estuviera con las condiciones que él asumió en el 16 para ser gobernante, le limitaban el 20 no debe de ser el candidato, el candidato o debe, no debe de cruzar el cerco de seguir pisoteando la parte constitucional que lo limita. No es que yo quiera o no, es que no puede. Bueno, pero en República Dominicana Balaguer decía, el expresidente Joaquín Balaguer, que la constitución era un pedazo de papel. Aquí lo, lo, que, menos, aquí lo que menos importa eh, es el sistema de derechos, el Estado contexto, de Derecho. Yo. Aquí los políticos modifican, someten proyectos, hacen leyes siempre de le acuerdo a sus intereses, a lo que le convenga. Yo fui una, un día a una actividad uh -huh. con Félix Bautista. Antes de estar tan cuestionado y haber claro. sido tan criticado por los supuestos ¿Y su hechos de corrupción dice de la justicia? por los qué? Por los supuestos hechos supuestos. de corrupción. Bueno, sí, eh, eh, tenemos que recordar, eh, mira lo que hizo la es Que todo, es abogado tenemos también. Tenemos que entonces. recordar que Félix ah, Bautista ha una Félix Bautista no ha una se condena. le archivó. Sí. Se le archivó Un su error. expediente por falta de pruebas. Mm. Entonces, por eso nosotros siempre utilizamos el término supuesto o presunto, porque no existe una sentencia que lo condenara, independientemente de que pudiera haber sido eh, eh, inocente o culpable. Eso es lo que me importa. Pero Félix decía que en política se hace lo que conviene. Se hace siempre lo que conviene y los políticos hacen lo que conviene. Pero, por ejemplo, en mi caso. Lo que lo conviene a ellos, a ellos, no por, al su, país. por supuesto. La política, al fin y al cabo, siempre es, es una lucha individual. Hacer lo que me convenga. Por ejemplo, quizás no esté de acuerdo con la repostulación del presidente Danilo Medina o la, o la reelección. Los partidarios de la reelección, sus círculos, su entorno, la ansían, la desean y están luchando por ello. El sector de Leonel Fernández la critica, la cuestiona y dice que es una violación a la constitución, a la carta magna, a la ley sí, sustantiva del el Estado. El semáforo es en rojo. Pero en aquel entonces cuando Leonel quería modificarla, cuando él aspiró, no decía lo mismo. Decía que sí, que había que modificar la constitución y en efecto la modificaron sí que, en el 2010. Pero en el 2010 no la modificaron para él reelegirse. Mira, me sacaron de aquí ¿Por qué es esto, no, lo pasa, barn, Esa, esa lo fue la, la reforma a la constitución. Ese Warner saboteando, porque no me quería. El tiempo lo midieron para que yo no estuviera aquí. Bueno, pero tenemos un.. un tuvimos la contigo, gracias que tú nos da <ríe> un esquema de cómo va a ser tu programa. Sí, este lunes, este lunes, amigas, amigos televidentes, de este espacio que tiene una audiencia formidable, fantástica en todo el Nordeste. Este espacio, por eso quise venir aquí. Hey. Yo invito a la gente. A que este lunes nos den seguimiento, compartan con nosotros a partir de las 10 de la noche en el canal 8 de Telenor, su espacio contra todos, a favor de todos los buenos y en contra de todos los malos. Una sujetos. expectativa de mucha Qué bien. Eh, de producción. Sí, una producción extraordinaria. extraordinaria. Espero Sobre que me visiten en la que, allá. ¿eh? En la que vimos, Qué claro bien. que sí, con mucho gusto. Claro. Con mucho gusto. Gracias. Te deseamos todo el éxito del mundo. Hermano, Dios te compañero. oiga, que este es el paso sobre del futuro. Todo, mucho bienestar, Así prosperidad. Es. Y sobre todo las expectativas que tenemos nosotros de ver eh, la calidad con la que tú siempre has trabajado. Ay, gracias, tienes. Raquel. Por eso Así te amo y que... siempre te he amado. Lo digo, un abrazo, un gana. abrazo. Se nos acaba el gracias. tiempo por hoy, viernes, inicio de fin de semana. Señores, hay pronósticos de lluvia por una vaguada en altura, pero también la depresión tropical. La tormenta se degeneró en depresión Isaac y por eso vamos a estar siendo afectados en el fin de semana. Por lluvia, según la Oficina Nacional de Meteorología, pudiera cambiar el pronóstico y, y crecer nueva vez la depresión y convertirse en tormenta. Así que hay que estar en expectativa. Vamos a estar pendientes de los boletines del COE y de la UNAMED. Solamente no se lleven de rumores en las calles ni lo que dicen las redes por ahí si no es de la fuente oficial de la UNAMED y del COE. Nos vamos. Buen fin de semana. Nos encontramos el lunes, si Dios quiere. Caso Emily, sígalo a través a de... Siga al este patio, dando un humo. Ah. <risa>